Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el tema de hoy trata de cómo podemos monetizar nuestro contenido Premium a través de YouTube gracias al nuevo botón de patrocinar que tenemos a nuestra disposición. Como bien sabéis, podemos utilizar muchos recursos y herramientas en Internet que nos ofrecen soluciones alternativas a crear un campus virtual con un LMS, como Chamilo o Moodle. No, no nos referimos con esto a que deberíamos olvidarnos de estas plataformas para formar a nuestros alumnos, pero sí queremos decir que hay que ampliar nuestra perspectiva para ofrecer un factor diferenciador por facilitar el acceso a nuestros estudiantes y ponérselo en bandeja. Y a esto nos referimos con que hay que ponerse los zapatos, simbólicamente hablando, de nuestro cliente y pensar en qué será más cómodo para él o ella. ¿Es más fácil convencer a alguien de que utilice herramientas educativas estandarizadas o estar en el mismo lugar donde disfruta ya de su tiempo libre en Internet? Pues la respuesta más rápida es aprovecharnos de un entorno más cómodo para el alumno y de la motivación que tiene en esos ámbitos. Anteriormente, en soyprofesoronline.com, hemos publicado artículos y podcasts que hablábamos sobre los beneficios del aprendizaje informal, y a utilizar el social learning para plantear nuestra estrategia desde un punto diferente al tradicional. Os vamos a dejar unos cuantos enlaces a todos estos artículos y capítulos del podcast para que veáis cómo podemos aprender mucho de todo ello. Y al hilo, hoy vamos a ver por qué YouTube podría ser un buen lugar para conseguir nuevos alumnos y a la par monetizar contenidos premium o de pago, también dicho no vamos a hacer un capítulo especial sobre cómo conseguir ingresos mediante el modelo publicitario, ya que no tiene mucho sentido en la mayoría de casos. Lo tendría si generáramos contenidos virales o para un amplio público y diverso. Pero cuanto más concreto es el asunto que tratamos o más pequeño sea el grupo de personas al que nos dirigimos, va a ser más difícil ganarnos el pan mediante anuncios de YouTube. Hoy nos centraremos en el nuevo botón de patrocinar que YouTube nos ofrece a los creadores de contenido. ¿Y bien, qué es el botón de patrocinar de YouTube? Pues bien, todo empezó cuando en YouTube Gaming, una plataforma hermana dentro del ecosistema de YouTube, donde los contenidos en vídeo están relacionados al mundo de los gamers. Básicamente son jugadores que muestran a sus seguidores cómo superar niveles de videojuegos. YouTube probó en este entorno la efectividad para conocer que un público estaría interesado en pagar una cuantía recurrente mensual a cambio de ciertos beneficios. Beneficios como los de tener acceso a contenido de mayor calidad y de poder charlar directamente con su creador. Si nos fijamos en esto, tiene una gran equivalencia a un membership site de contenido donde un alumno nos paga una cuantía fija todos los meses por conseguir algo con mayor valor que no podría encontrar gratuitamente. Si queréis, darle un vistazo al capítulo del podcast donde hablábamos sobre cómo construir un Membership Site de contenido para los alumnos. Es el capítulo número 23 y os lo enlazamos en las notas del programa. Pues bien, entonces, haciendo un paralelismo con un Membership Site y YouTube, Podríamos ver que un usuario alumno se suscribe a un contenido premium y a cambio obtiene beneficios con el acceso a la membresía de pago. Esto queda claro, ¿verdad? Y dicho esto, hablemos de que al comienzo del 2018 YouTube comenzó a extenderlo progresivamente en varios países. Nos referimos al botón de patrocinar y ha ido ofreciéndolo a los YouTubers con más seguidores para continuar probando su efectividad. El botón de patrocinio de YouTube se encuentra en cada vídeo público y en la página del canal de cualquier youtuber que haya decidido que puede ofrecer unos beneficios a sus seguidores incondicionales. Un ejemplo interesante que os recomendamos podemos encontrarlo en el canal de Winter Gaytan, donde aprender a cómo hacer un instrumento utilizando madera y bolas de acero para conseguir un resultado realmente impresionante como vamos a ir descubriendo en sus vídeos. Os dejamos uno para que lo conozcáis de primera mano y, además, podáis acceder a través de él a su canal y ver dónde se localiza este botón de patrocinar. Entonces, ¿cómo se puede activar el botón de patrocinio? Como acabamos de hablar, esta nueva herramienta está siendo habilitada paulatinamente y nos consta que a estas alturas es muy posible que cualquier youtuber de España pueda disponer de él. Para activarlo, necesitamos cumplir un requisito muy importante, tener mil seguidores al menos. Esto es comprensible, dado el ratio de conversión a suscriptores de pago. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el número de suscriptores a un canal, más opciones hay de conseguir un nuevo abonado premium. Entendemos que hoy por hoy es limitativo, pero con el paso del tiempo, Esperamos que vaya descendiendo este límite, como ya sucedió en el momento del plan de monetización por anuncios. Hay una alternativa que, tal vez, aún nos podría funcionar si llevamos algún tiempo publicando en YouTube, aún no teniendo esos mil seguidores mínimo. Se trata de una solicitud al plan beta de patrocinios, donde simplemente hay que indicar la URL de nuestro canal para que nos incluyan en el programa. Como bien indica en la solicitud es un plan bastante limitado, pero que podríamos ayudar a conseguirlo. Os dejamos también el enlace a esta solicitud de YouTube en las notas del programa y continuamos eh, hablando de que los que ya disponéis de este mínimo de seguidores debéis de activarlo entrando en Creator Studio y a la opción de estados y funciones dentro del canal. Os dejamos un enlace directo a esta pantalla para que sea más fácil localizarlo. Pues bien, aquí encontramos varias utilidades donde la última, por el momento, es la de patrocinios. Si YouTube nos considera aptos, nos mostrará el botón de activar para empezar a configurarlo. Y hoy no vamos a entrar a ver paso a paso cómo se realizaría todo este proceso, pero sí nos vamos a centrar en conocer qué virtudes nos aporta para nuestros futuros alumnos. Y dicho todo esto, ¿cuál es el precio que podemos cobrar a nuestros patrocinadores de YouTube? Pues bien, tenemos una cierta limitación en este aspecto, ya que YouTube lo ha preestablecido en 4,99 euros al mes para España. Para otros países tiene una cuantía diferente, es mejor que veáis cuál es la que os corresponde si sois fuera de España. Esto puede ser insuficiente, estos 4,99 euros viéndolo desde el punto de vista individual ¿no? de cada uno de nuestros nuevos patrocinadores. Pero aquí jugamos con los miles de alumnos potenciales afines a nuestra temática. Podemos analizar de manera muy entrecomillada nuestros beneficios si nos basamos en el factor de conversión medio de e-commerce en España, que es del 1%, donde quiere decirse que una persona de cada 100 realiza una compra en una tienda virtual. Si los traspolamos a nuestros seguidores gratuitos y hacemos unas cuentas sencillas, veríamos que para los 1.000 seguidores mínimo, para activar hoy por hoy el botón de patrocinio, obtendremos unos 10 miembros premium y convertidos a euros, 49,99 euros al mes. Está claro que no es mucho, pero nuestra intención no es quedarnos con esos números, sino ir progresivamente aumentándolo con el paso del tiempo al igual que en cualquier otro tipo de negocio que sea escalable. Dicho todo esto, ¿qué es lo que nos pertenece? ¿Cuál es la comisión de YouTube y cuál es la parte que nos corresponde? Estaba claro que la idea de YouTube está pensada para generar beneficios para ambas partes, para ellos, obviamente, y para nosotros. Pues bien, nosotros nos llevamos el 70% del importe neto de cada pago de un suscriptor. Es decir, de esos 4,99 euros hay que descontar el IVA, el 21% de España, con lo que nos quedaría 4 euros con 12 céntimos netos, de los cuales nos llevamos el 70%. Hecho el cálculo, tendremos 2 euros con 89 euros, que sería el importe que nos abonarán. Todos los costes de los pagos recurrentes de los patrocinadores que son realizados por tarjetas bancarias, ya están incluidos en ese 30% que se queda en YouTube. Por lo que si aplicamos el 1% que antes comentábamos del ratio de conversión en España, necesitaríamos para obtener unos 1.000 euros mensuales netos, alrededor de 35.000 seguidores en el canal y 350 seguidores premium o patrocinadores, como prefiráis llamarles. Las cifras son un tanto altas y parecen dignas de un youtuber consolidado que se dirige a un público amplio, así que si nuestro sector formativo es muy específico, consideremos que va a ser más difícil que si enseñamos, por ejemplo, técnicas de nutrición y vida saludable, algo que es un tema en auge actualmente. Y dicho todo esto sobre el aspecto económico, ¿qué podemos ofrecer a nuestros patrocinadores? Pues está claro que el formato es el vídeo, pero tenemos que plantear lo que se llevará a cambio cada uno de los usuarios de pago que nos patrocinen mes a mes. Por naturaleza de esta red social, los suscriptores cuentan con algunos beneficios que no son realmente importantes, salvo que seamos unos veinteañeros, tener una insignia exclusiva y un emoji personalizado para diferenciarnos del resto de participantes, pues la verdad no es que sea gran cosa. Pero es que es algo nativo en el plan de patrocinio de YouTube. Ahora bien, nadie nos quita el ofrecer más valor a cada uno de nuestros alumnos patrocinadores. Como por ejemplo el uso de directos privados. Imaginemos que vamos a organizar una serie de talleres semanales o charlas premium programadas. Podría ser un perfecto lugar para utilizar el vídeo en streaming y generar más proximidad con los espectadores que puedan participar desde el chat privado asociado a este evento. Inclusive, también podría servirnos de utilidad para responder dudas a los alumnos como si fuera una tutoría grupal. Así que es interesante esto de los directos, obviamente privados, para nuestra comunidad de patrocinadores. Otra opción que tendríamos también, el aprendizaje en vídeos exclusivos. Al margen de todo el contenido gratuito que generemos en el canal, nuestras mejores clases, ya sean por extensión de tiempo, por detalle en las explicaciones o por los propios recursos que aportemos, podrían estar recogidas en vídeos para solo patrocinadores. Pensemos en un canal donde nos enseñan cuestiones para cuidar y reparar guitarras españolas. Esto es un ejemplo, obviamente. Si el contenido es interesante, ameno, y nos ofrecen aprender a construir nuestra propia guitarra visualizando vídeos por 4,99 euros al mes, tal vez nos podría ser interesante, ¿no? Pues bien, sería una manera de obtener conocimientos exclusivos de un maestro luthier. Más cosas que podríamos hacer, pues muchos más beneficios adicionales. Y es que nadie nos impide que, al margen de lo que le ofrezcamos al patrocinador dentro de YouTube, no podemos darle más valor. Por ejemplo, una idea es el acceso a un grupo privado en Facebook, en Telegram o inclusive en Discord, donde puedan formar parte de una comunidad activa de alumnos. Otra posibilidad es la de darles acceso a recursos descargables e enlazados desde los propios vídeos exclusivos. Siempre recordemos que las publicaciones en YouTube deben de ser en formato vídeo, pero podemos utilizar las notas para indicar todos los enlaces que necesitemos a otros lugares de internet, ¿no? Por lo que en resumidas cuentas tenemos un espacio cerrado para miembros que están pagando una cuota mensual recurrente de 4,99€ a los que podemos ofrecer tanto valor formativo como consideremos. Dale un vistazo, de paso, al capítulo donde ya se habló de la creación de un Membership Site para formación, es el capítulo número 20, y os lo dejamos en las notas del programa. Y de esta manera, hablando de ese paralelismo con un Membership Site, recolectaríamos muchos seguidores gracias a estar en YouTube a la par de conseguir validar nuestra idea con el modelo de patrocinio y, posteriormente, construir nuestro entorno dentro de las paredes de un sitio web. Que no es nada malo, ¿verdad? Así que ya podéis empezar a ver qué youtubers tienen activo el botón patrocinar y ver qué ofrecen a sus seguidores premium. Tal vez descubramos algo muy interesante que podamos también aplicar a nuestro negocio particular. Continuaremos hablando de todo ello en futuros programas del podcast. Y dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido en el capítulo de hoy. Empezamos hablando de ampliar nuestra perspectiva en la formación a través de Internet, vimos cómo funciona el botón de patrocinar en YouTube y cómo podemos activarlo, analizamos también los rendimientos económicos que nos repercute de todo ello, y finalmente hemos hablado sobre qué beneficios podemos ofrecer a nuestros patrocinadores, y con todo esto damos por finalizado el capítulo de hoy descubriendo una nueva manera de conseguir a alumnos suscriptores en Internet que nos ayuden a seguir como formadores virtuales. Para el próximo programa vamos a conocer otra fuente donde obtener alumnos mediante patrocinios. Hablaremos de una plataforma que ofrece un espacio donde financiar colectivamente a los creadores de contenido. Otra manera de seguir ganándonos el pan como formadores.